Kirby vuelve a la Switch con su primera aventura 3D, o ha vuelto, no sé cuándo estará disponible este vídeo, pero el concepto de 3D es muy ambiguo en los videojuegos hoy en día, ¿qué es exactamente un juego 3D? ¿Es Kirby y la tierra olvidada realmente el primer juego 3D de Kirby? Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Bueno, mucho más tampoco. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a un nuevo vídeo. Kirby lleva ya bastante tiempo en activo, desde 1992 para ser exactos, ni más ni menos que 30 añitos, y eso quiere decir bastantes juegos, por supuesto, pero en todos estos años Kirby no había dado el salto al 3D, hasta ahora, en su segundo juego para Switch tras Star Allies. Este juego que acabo de mencionar eran plataformas 2D como lo han sido la mayoría de los últimos juegos de la bola rosa. Si vamos a otras grandes series de Nintendo, como Mario, Zelda, Donkey Kong o incluso Pokémon, en cierta medida, vemos que el salto al 3D se ha producido, la mayoría de las veces, en la Nintendo 64, la primera consola lo suficientemente potente como para reproducir gráficos 3D, lo que se ha aprovechó para dar mayor profundidad a los juegos. Algunas sagas se quedan fuera de esto, como Metroid, ya que se canceló el proyecto, y no sé si contar a Star Fox, porque no era técnicamente 3D, pero Star Fox para Super NES lo simulaba bastante bien, con niveles con un claro mapa tridimensional. Lo mismo ocurría con Mario Kart y F0. Y por supuesto, Kirby no dio el salto al 3D aquí, ¿verdad? Kirby tuvo un juego para Nintendo 64, Kirby 64 de Crystal Shards. Y vuelvo a formular la pregunta que dije al principio, ¿qué es exactamente un juego 3D? Lo cierto es que dependiendo del enfoque que le des, Kirby la Tierra Olvidada es el primer juego 3D de Kirby, o lo fue Kirby 64, o incluso ninguno de los dos. Ha habido cientos de comentarios, y si no recuerdo mal, incluso oficiales por parte de Nintendo, pero no me hagáis mucho caso, refiriéndose a la Tierra Olvidada como el salto de Kirby al 3D, y esto no es algo erróneo, solamente es inexacto. Pero por ahora vamos a hablar de Kirby 64, ya volveré a ese tema después. Kirby 64 es el primer y único que yo recuerde juego de Kirby para Nintendo 64. Esto supuso el salto de Kirby a los gráficos 3D, repito, 3D. Esencialmente esto se aplica únicamente a los gráficos y el gameplay es básicamente idéntico a los juegos anteriores con niveles lineales, pero realmente no. Muchos niveles se implementan en escenarios 3D también y si bien no son niveles completamente explorables como sí si lo son en la Tierra Olvidada, son niveles mucho más profundos de lo que se acostumbraba entonces. Por lo tanto, no. Kirby 64 no es un salto al 3D única y exclusivamente por los gráficos, sino por esa profundidad añadida. De igual manera, esta profundidad es algo añadido, como ya digo, algo que se puede hacer gracias a la tecnología de Nintendo 64. Si hubiera que definir este 3D, sería en referencia al aspecto gráfico. Comparado con la Tierra Olvidada, Kirby 64 es muchísimo más lineal, por supuesto. En la Tierra Olvidada, puedes moverte libremente por todo el nivel e interactuar de varias formas distintas con el escenario, dependiendo de tus poderes y la transmorfosis que uses. En este sentido, el 3D usa otra definición al anterior. El mundo es completamente tridimensional, no solo tienes que cuadrar el salto de izquierda a derecha, por ejemplo. Es el salto al 3D que hicieron Mario y Link en Nintendo 64. Pero aún queda una definición de 3D, y es que hay otro tipo de 3D en los videojuegos, en los de Nintendo al menos. En 2011 salió al mercado una de las portátiles más exitosas de la historia, la 3DS. La 3DS, haciendo honor a su nombre, era básicamente una Nintendo DS que permitía jugar en 3D. Es decir, creaba la ilusión de profundidad en la pantalla de forma que creaba un efecto 3D, logrando una inmersión en el juego. ¿Veis por dónde voy, verdad? Sin contar los spin-offs, Kirby tuvo dos juegos para esta portátil, Triple Deluxe y Planet Lobo Bot. por tanto, el primer Kirby de este tipo de 3D es Triple Deluxe, para 3DS. Por cierto, si contara los spin-offs, el primero seguiría siendo Triple Deluxe. Recapitulemos. Hay tres tipos de 3D en los videojuegos, el gráfico, el relativo al gameplay y el estereoscópico. Kirby ha dado el salto a los tres, y dependiendo de a cuál te refieras, el primero es uno u otro. El primer juego 3D gráfico de Kirby es Kirby 64, lanzado para Nintendo 64 en el 2000. El primer Kirby con 3D estereoscópico es Kirby Triple Deluxe, para 3DS en el 2014, y el último tipo, Kirby y la Tierra Olvidada, para Switch en el 2022. Como dije antes, han habido muchísimos comentarios diciendo cómo este Kirby es el salto definitivo de la bola rosa al 3D y no es del todo así, todo depende de a qué te refieras exactamente. Que no estoy criticando el nuevo juego, ni a la gente que le guste o que esté hypeada, quiero aclararlo por si no ha quedado claro por el contexto del vídeo. No hay duda de que esto es un gran salto para Kirby y que le va a sentar genial segurísimo. Gracias a la tierra olvidada, Kirby está viviendo una segunda juventud Justo cuando cumple 30 añazos y lo único que le espera es un futuro prometedor. Y eso es todo por hoy, ya no tengo nada más que decir, creo. Si os ha gustado agradecería muchísimo que os suscribierais y dejarais un like y todo aquello que me pueda ayudar en lo más mínimo. Para mí significa muchísimo, muchas gracias. Ah, también tengo Twitter, seguidme si queréis y eso es todo, ya sí que sí. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto.